Buenas, suena ha tranquilo. Tranquilo, eh. Menos 21, no pasa nada. Un frío de la timidri. Menos 29, sensación térmica. La verdad, que me faltaba algo de la lista a hacer. Vamos a hacer el reciclaje hoy, pero vamos a hacerlo de otro lugar. Vamos a recoger las otras bolsas de la familia, así que tenemos muchas bolsas que ponen hoy. Ah, de paso, estamos a menos 19. There's only one bag. Oh, okay. solamente una son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho siempre sí, entre seas esa mía de alguien. Sí, Bueno, ya te había mostrado entonces esto, pero quería que veas otro lugar, otra manera. Está haciendo ferito. Seguimos a menos 19, con una sensación térmica de menos 27. Voy a tener que buscar otra manera para mostrarte, una más fácil que no sea con el celular. Bueno, vamos. Vamos a cargar gasolina y como en todo el mundo, no solamente en tu lugar donde vivís, aumentó la gasolina. En la Shell donde estaba a 98 centavos de dólar el litro, ahora está... A dólar 6. Un dólar 6 centavos el litro. Y en Costco que estaba en 87 centavos el litro, ahora está... 97. 97 centavos, entonces aumentó como 10 centavos más o menos, también acá, para que sepas. Me pidió que venga atrás con él. ¿Me extrañabas? Ya. ¿Querés decir algo en español? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo te pregunto, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué? sos hincha de fútbol. Maratona? Maratona? ¿Para Sí, pero de qué equipo? Muy bien. ¿de qué país? Argentina. Así que, como te mostré la otra vez, la vida sigue normal. Los perros salen, hay que abrigarlos. Lo único, ah, dale, dale con todo. Lo vamos a mostrar aparte porque está medio feita. Olé. La vida continúa igual que estemos a menos 20. Eso, mira, dale, fuerza, fuerza, ánimo. Como siempre, bolsito. Aprovechando este ratito que tengo acá, te vuelvo a agradecer por seguir acá conmigo. Un video diario no es fácil. Pero bueno, está bueno porque me mantiene ocupado, mantiene con ganas de salir a hacer cosas y mostrarte cómo es alrededor o un poquito más personal como vivimos nosotros acá en Canadá. Yo lo que trato de hacer es mostrarte otra cara con otros videos un poquito más diferentes a lo que ya hay un montón en internet de todos los canales eh, que están buenísimos pero que te muestran un poquito más el tema profesional o el tema de papeles o el tema de requisitos que necesitas para migrar. Espero que te esté gustando lo que estoy haciendo. Estoy tratando de hacer algo diferente. Si te gusta, acordate déjame en los comentarios. Estoy acostumbrado en teatro y hacer comedia y siempre tenés la reacción del público ahí apenas hacer un chiste o un comentario. Eh, entonces se hace difícil a veces saber si te gusta o no. Es lo mejor que puedes hacer aparte de compartir. Déjame en los comentarios lo que quieras. Mandame un saludo, un hola. Con eso alcanza y yo estoy bien que por lo menos eh, llego o te acompaño en algún momento así que bueno ya no te robo más tiempo y de paso ahora que estoy solo te quiero decir que el 12 de febrero con y cumplimos 10 años juntos se aceptan regalos cheques tarjetas nah, solamente para que sepas lo más probable es que el 12 de febrero la sorprenda con algo si tienes alguna idea o... también los comentarios déjamelo y ahora sí me despido como siempre lo vas a escuchar una vez más Muchas gracias por estar, mi nombre es Chelo, soy de Rosario, estoy acá en Edmonton, Canadá, y antes y Avanti siempre. Muchas gracias, nos vemos. Os toca comprar pizza, Little Scissors. Y barata. Es una cadena de pizza canadiense, pero yo la descubrí en Playa del Carmen y su pizza especial es la que está hot and ready, caliente y lista. Cinco minutos después.